Muy buenas, yo soy Vuestra bienvenidos a un nuevo vídeo de y Aquí os traigo eh, un gameplay bastante guapo. Eh, tenemos tres raideos. Eh, son bastante pobres, ya os lo digo. Hemos empezado en un vanilla, estamos en solitario. Pero bueno, la verdad es que molan bastante. Eh, espero que os molen las cinemáticas nuevas. Eh, me las he estado currando, he tardado muchísimo en hacerlo. Así que nada, dejad vuestro like, suscribíos. Espero que os guste y nada, otro vídeo. Este es el peque, ¿eh? Es el pequeño. Uh, este tiene puerta de madera todo. Hostia. No puedo ir del tiri ya. No es por dónde. Aquí. <risa> tiene otra Vale. Ya estamos. Hemos tocado pelo, ¿eh? Le he dado a alguien. Ahí está el tío, durmiendo. Vamos. Es una mierda de casa. Este objeto te lo tengo que mar también, tío. ¿Qué tienes aquí? Nada. ¿Qué que lo bueno estar aquí? Eh. Hostia, ha caído súper rápido. Vaya, vaya mierda, tío. Bueno, un vecino menos. No sé sí. si. hay otra puerta seguro Oh es de madera, es de madera lo tengo, lo tengo el pavo no está, ¿no? no, no está estaba a su cama, pero él no está el armario abierto hola el chache el armario abierto, chaval, muy bien sin code ni nada, ¿para qué, no? si te rompes Voy a todo tan fácil. Vale. ¿Qué lleva? Nos ¡Oh! lleva una MP5. por bueno. Madre mía, tú. Gigante, eh. Este nos ha dado más luz, eh. Esto nos ha dado un poquito más de luz, tal. La escalera que está muy bien. Componentes. Estamos medio alejados de lo que viene siendo el.. Qué rápido porque ya la peña va a venir, eh, si están. Uh, perfecto. Okay. ¡Uh, coñal! ¡Uh! Tiene cosas, tiene cosas. Vale, ya estamos, chavales. ¡Uh -huh. Estaba dormido el tío. El vecinito, ¿eh? Tenía cosas el vecinito. Mucha piedra. Eso sea, me gusta. Porque esta gente nos va a dar los muros que nos faltan para luego. Oh, casi 300 de scrap. Eso está guay para investigar cosillas. Oh, un horno todo guapo, todo flama, ¿eh? El horno, lo llevo. Una doble puerta, ¿eh? Vale, Vale, lleva bastante fragmentos de metal. Igual está bien. Está guay, está guay. Está bien, para ser un solo, tío. Ahora está dos días y ya está. Vamos con cuidado.